El método del mapa de Carnot es un método gráfico que permite simplificar de una manera muy sencilla una expresión de una función de conmutación. Esta función tendrá n variables. Ya he dicho que la tabla de verdad tendrá 2 elevado a n filas o 2 elevado a n celdas. El mapa de Carnot no es otra cosa que recolocar estas 2 elevado a n celdas en un formato bidimensional, ya sea como un cuadrado o como un rectángulo. Luego lo veremos en, con ejemplos. La gracia está ahora en que habrá celdas que llamaremos adyacentes o vecinas. ¿Qué sería una celda adyacente? Pues dos celdas son adyacentes cuando entre ellas solo cambia una de las variables. Básicamente es la celda de arriba, la de abajo, la de la derecha o la de la izquierda en el mapa de Carnaval Pero también si una celda se encuentra en un borde del mapa... El borde contrario también corresponde a celdas adyacentes. Y en el caso de un mapa de carnao 4x4, sería para mmm, funciones de cuatro variables, tendríamos las cuatro esquinas del mapa. Lo veremos ahora con ejemplos. Entonces, supongamos que tengo una función de dos variables. La tabla de verdad tiene cuatro filas. Yo puedo escribirlo como dos filas y dos columnas. En total, cuatro celdas que corresponden a las cuatro casillas de la tabla de verdad, pongamos que las variables se llaman A y B, en este mapa en la fila de arriba el valor de A es 0 y en la fila de abajo el valor de A es 1, a su vez eso se combina con que en la columna de la izquierda el valor de B es 0 y el valor de la, en la columna de la derecha el valor de B es 1, si tengo tres variables A, B y C tendremos ocho filas en la tabla de verdad. Podemos establecer un mapa de dos filas y cuatro columnas, como el que está dibujado, o si queréis, de cuatro filas y dos columnas. En este caso hemos puesto en la fila de arriba el valor a igual a cero y en la fila de abajo el valor a igual a uno. Y en las otras columnas eh, tenemos las dos variables de b y c. El caso 0, 0, 0, 1 y cuidado porque aquí hay un cambio de orden Debemos poner primero el caso 1,1 1, y luego el 1,0. En el caso de una función de cuatro variables, a, b, c, d, tendremos 16 filas y por tanto puedo dibujar un mapa de carnau de 4x4, 4 por 4 cuatro filas, cuatro columnas. Ponemos en las filas en nuestro caso las variables a y b, primero 0,0, 0,1 0, 0, y cuidado aquí también, 1,1 1 y 1,0. Y en el caso de las columnas, en la de la izquierda, 0,0, 0, 0,1, 1, cambiando el orden, 1, 1, y luego 1, 0. Es decir, también hay que cambiar este orden para que el método funcione. Respecto de las celdas que son adyacentes, por ejemplo, volviendo al mapa 2x2, pues tenemos que una celda y la de arriba, o la que está debajo, son vecinas entre sí, y una celda y la que está a su derecha, o la que está a su izquierda, son vecinas entre sí. Esto, evidentemente, también se cumple para... El mapa de tres variables, arriba y abajo, derecha e izquierda, pero también todas las casillas que están en la columna de la derecha son vecinas de las casillas que están en la columna de la izquierda. En el caso del mapa 4x4, aparte de la arriba, abajo, derecha, izquierda, tenemos de nuevo todas las casillas de la columna derecha son vecinas de la columna izquierda. Todas las casillas de la fila de arriba son vecinas de la fila de abajo y, por último, las cuatro esquinas son vecinas entre sí. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos saber qué, fila, qué celdas son vecinas entre sí porque el método consiste en crear grupos de celdas adyacentes. En el primer caso vamos a simplificar la primera forma canónica, la que tenía los unos, la que producía esta suma de minitérminos. Para simplificar esta expresión necesitamos primero localizar las celdas donde la función vale 1. Y debemos hacer el menor número de grupos y que estos grupos sean lo, mayores, lo mayor posible, el mayor tamaño posible. Es un trabajo de optimización doble. Menor número de grupos, tamaño de los grupos lo más grande posible. Si es necesario, los unos que van a estar en estos grupos se pueden compartir, siempre y cuando cada grupo tenga al menos un uno propio no compartido. Respecto del tamaño, deben ser tamaño potencia de 2, es decir 1, 2, 4, 8, etcétera, y la forma del grupo debe ser o bien cuadrado o bien como un vector, una hilera vertical u horizontal. A la hora de simplificar cada grupo se va a convertir en un producto de las variables, pero ahora ya normalmente no van a estar todas, algunas se simplificarán. ¿Qué es lo que debemos hacer? Evaluar lo, cada una de las variables en todas las celdas del grupo. Aquellas variables que pasan por los valores 0 y 1 en todas las casillas del grupo se eliminan, se simplifican. Las que permanecen. Si valen siempre 1, se ponen afirmadas. Si valen siempre cero, se ponen negadas. Y estas que permanecen se ponen multiplicadas entre sí. Si aparecen varios términos, entonces se sumarán en total. Para que lo entendáis, lo veremos mejor con un ejemplo. Este vuelve a ser la misma función lógica de antes. Y como tiene cuatro variables, podemos escribirlo en formato 4x4. Cuidado, como siempre, el intercambio de las filas 1, 1 y 1, 0... Las columnas 1, 1 y 1, 0. Entonces empezamos haciendo el mapa de Carnot. Tenemos 4x4, 16. No podemos hacer grupos... Eh, o sea, vamos a empezar haciendo grupos de abajo arriba. ¿Tenemos algún 1 aislado? Pues sí, puedo hacer un grupo de tamaño 1, ya que este 1 no tiene vecinos, ya que está rodeado por ceros. Este 1 corresponde a un cierto minitérmino, ya que es la combinación 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, corresponde al producto ABCD. Ya no tenemos ningún grupo más de unos de tamaño 1, pero sí hay grupos de tamaño 2. Por ejemplo, este grupo de aquí es de tamaño 2. Son vecinos porque uno está encima del otro. Para saber cómo se calcula el producto, hay que fijarse que la variable A vale 1 en las dos casillas se pone afirmada. La variable B vale 1 y 0, y por lo tanto se simplifica. Y las variables C y D son constantes ya que es un vector vertical y por lo tanto valen 0 y 0 respectivamente y se ponen C negado y D negado. También tenemos este otro grupo de 2 que ha aparecido aquí arriba a la derecha. En este caso tendremos la variable A vale 0 y 0, por lo tanto A negado. La variable B vale 0 y 1 se simplifica. La variable C es constante, vale 1. C ha firmado. La variable D vale 0, d negado. Fijaos también que tenemos las cuatro esquinas, que os decía yo que son vecinas entre sí. Las cuatro esquinas es un grupo de cuatro. En este caso podemos ver que en las dos de arriba la variable a es 0 y en las dos de abajo la variable a es 1. Por lo tanto, se simplifica. La variable b es 0 en la casilla de arriba y es 0 también en las casillas de abajo. B negado. Mirando ahora la variable C, en las de la izquierda vale 0, en las de la derecha vale 1. Se simplifica. Y en cuanto a D, en la columna de la izquierda vale 0 y en la de la derecha vale 0. D negado. Ya hemos reunido todos los unos. Por lo tanto, la suma de estos cuatro productos es la expresión simplificada de esta función como suma de productos simplificada. Por supuesto, también existe el método alternativo de trabajar con los ceros. El método es el mismo. Voy a intentar conseguir el menor número de grupos de ceros ahora y el tamaño debe ser máximo. También el tamaño es otra vez potencia de 2 y además debe ser cuadrado o rectangular. Pero ahora trabajo con los ceros. ¿Cómo se convierte cada grupo? En este caso, en una suma. Pues por un lado... Las variables que alternan 0 y 1 en todas las casillas del grupo desaparecen y se simplifican. Las variables que valen 0 se ponen afirmadas. Ojo, que es cuidado que es justo al revés que en el otro caso. Y las que valen 1 se ponen negadas. Y esto va a producir una suma. Si aparecen varias sumas, se multiplican entre sí. Por lo tanto, tenemos una vez más esta función lógica, la misma de antes. Pero ahora voy a calcular el producto de suma simplificado. Voy a hacer grupos de ceros. Tengo este cero solitario, porque está rodeado de unos. Por lo tanto, le corresponde un maxitérmino. Puesto que es la combinación 1, 1, 1, 0, le corresponderá la suma A negado más B negado más C negado más D. A continuación, tengo este grupo de 2 también, que sería el caso 0, 1 eh, para A y B. Sería A más B negado y luego tengo C vale 0 en ambos casos, se pone sumado eh, de manera afirmada, y D se simplifica porque pasa de 0 a 1. Luego, por ejemplo, tenemos este grupo de 4, recordad que la fila de arriba es vecina de la fila de abajo. Tengo un grupo de 4 que en este caso se simplifica como B más D negado. Tenemos otro grupo de 4 aquí ahora en azul que corresponde al caso A más D negado. Y para terminar, ese grupo de color negro, también de 4, que es C más D negado. Recordad que se pueden compartir celdas. La gracia está en que un grupo es válido siempre y cuando tenga al menos una celda no compartida. Y todas estas casillas tienen esta situación. En el grupo verde, este 0 no está compartido. En el grupo de color negro, este 0 no está compartido. En el grupo de color naranja, este 0 no está compartido. Y por último, en el grupo azul, es este el que no está compartido. Bien, una vez que tenemos los cinc las cinco sumas, el producto de las cinco es el resultado también de la función lógica. Sería la versión de la función como producto de sumas simplificado. Bien, para acabar, simplemente mencionaros que de vez en cuando algunas funciones lógicas... Eh, tienen X en la tabla de verdad. ¿Qué son estas X? Valores donker o valores comodín. Básicamente corresponden a combinaciones de las entradas que no tienen sentido para nuestro problema. De tal manera que nos da exactamente igual qué valor va a tomar la función, ya que es una combinación de valores que no se va a producir nunca. Eso es interesante porque nos permite simplificar más aún los mapas de Karnaugh. Para ello, como son Comodines, podemos elegir las X según nos convenga, para hacer los grupos más grandes, ya sea de grupos de unos o grupos de ceros. La gracia es que un grupo es válido siempre y cuando tenga un 1 o un 0, pero no puede haber grupos formados exclusivamente por X. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una función diferente a las vistas antes. ¿no? Tenemos algunas combinaciones ahora que no tienen sentido para nuestro problema y corresponden al valor X. Entonces, cuando conseguimos la tabla, eh, perdón, el mapa de Carnau, tendríamos esta con este mapa de aquí, esta distribución. Claro, yo podría pensar que tengo aquí un grupo de dos unos, que sería este producto, y otro grupo de dos unos, que sería este otro producto. La primera forma canónica sería la suma de ambos, pero no hemos aprovechado las X. Realmente, este grupo de color rojo podemos ampliarlo para que sea de tamaño 4, incluyendo aquí estas X, de tal manera que el resultado es el producto C por denegado y este otro grupo de aquí en realidad es un grupo de 8, veis que tengo dos unos pero rodeado de estas 6X que me permiten simplificar muchísimo el grupo y vale A. Y luego podéis estar tentados para añadir, por ejemplo, este grupo de color naranja. Este sería un grupo no válido. ¿Por qué no es válido? Pues, por un lado, ya hemos, con los dos grupos rojo y azul, ya hemos abarcado todos los unos que necesitamos, por un lado. Y el grupo naranja no tiene ningún uno propio, porque el único, unido, el único uno que existe es compartido con el grupo de color rojo y solo aporta X. Por lo tanto, este grupo no sería necesario y, por lo tanto, no lo tendríamos que incluir. Por lo tanto, en este ejemplo... Esa función lógica que tiene x solo tiene dos productos, que en este caso serían c por denegado más a. Bien, espero que os haya gustado este vídeo.